enseñarte cómo puedes convertir tu tablero en una plantilla de tableros te muestro, entra en cualquiera de tus tableros tienen que estar en tu espro, en espacio de trabajo y además de eso tienes que tener la cuenta premium, yo tengo aquí un trial de 14 días porque no he comprado la cuenta como tal, pero vamos a probar esta opción si nos vamos al menú de tablero y abrimos acá, él te va a abrir acá, luego vamos a más y tienes esta opción de convertir en plantilla Convierta este tablero en una plantilla para que los demás puedan copiarlo Los comentarios y las actividades quedarán ocultos, pero los miembros permanecerán en la plantilla Convertir en una plantilla esta plantilla privada está pensada para que la copen los miembros de tu espacio de trabajo.